Hace unos momentos nos llegó una información de que el, nuestro amigo, el padre Ramón Alejo, pues habría fallecido. Esta información no hemos podido confirmarla todavía. Sabemos que el padre Moncho estuvo en estos días eh, ingresado en un centro de salud privado debido eh, a, a, que, a, a quebrantos de salud. Incluso llegó a estar en la unidad de cuidados intensivos. El padre Moncho, como saben, un hombre que... Pues aquí en San Francisco de Macorís muy conocido, en su parroquia San Martín, eh, perdón, la parroquia María Madre, ¿verdad? Eh, eh, también estuvo pues siempre en primera línea cuando se trata de la defensa de, de, la, de, lo, de los sectores populares, ¿verdad? En los, en los momentos de, de, de, de, de lío de problemas, ¿verdad? ¿No? Eh, siempre de disturbios, de reclamos sociales, de reclamos populares, pues ahí estuvo el padre Moncho y también en la pandemia lo vimos eh, liderando o siendo parte de un proyecto para eh, llevar ayuda a aquellas personas que pues eh, no podían salir de sus casas debido a el encierro de la cuarentena al inicio de la pandemia. Eso fue ya en marzo y abril del año 2020. Hasta el momento es la información que tenemos. El Padre Moncho habría fallecido hoy en horas de la tarde aquí en San Francisco de Macorís. El Padre Moncho no fue un simple sacerdote. Uh -huh. Vayan aquí, por favor. El Padre Moncho, una persona, un doliente de la sociedad dominicana, de uh -huh. este pueblo luchador. El Padre fue un luchador en todo terreno. Eh, Pasa su alma y que Dios lo tome a su lado, porque así él se lo ganó. Así hace es. Pa Padre Moncho. Así es. Así mismo, el Padre Moncho, como Neto dice, que no fue no fue un simple padre, no fue un simple sacerdote, sino una persona que también, verdad, luchó por los derechos humanos y ese tipo de cosas, y fue muy conocido aquí en San Francisco. De en San ¿Era de San Francisco directamente? Él, él era de Villa Tapia, de si Villa mal no, Tapia. no recuerdo, pero se radicó aquí en San Francisco sí. eh, siendo ya sacerdote pues, o sea es un padre que él él, él, fue, él un padre que deja un legado exactamente dejó una huella sí. ¿verdad? y será recordado por eso así que pasa su alma